A vos se te arruinó tu carrera y tu vida de mentira ya tiene poco futuro. Un golpe duro para Jorge Rial. <música> Natasha Haidt es una de las mediáticas más polémicas. Su presencia en los medios últimamente es debido a sus constantes mensajes frontales dirigidos a diferentes mediáticos con los que siente mucha diferencia. Si analizáramos su cuenta de Twitter seguramente descubriríamos que el periodista con el que más peleas protagonizan es Jorge Real, con quien se lleva pésimo. Ahora. Lex VD volvió a disparar contra el conductor de intrusos a través de un tuit. Real siguió con fanatismo el partido entre Boca y River para la final de la Copa Libertadores y, al finalizar, reflexionó sobre el evento. El campeonato es de los jugadores y los hinchas que sé que se perdieron la fiesta. Se jugó contra todos. Propios y extraños. Luego agregó, y la arruinamos las vacaciones set. Height le salió al cruce, filosísima como siempre, él le respondió, ya vos se te arruinó tu carrera y tu vida de mentira ya tiene poco futuro. ¿Qué es más importante?. Cada vez los comentarios de la modelo son más picantes. Situación que comenzó a mediados de año, cuando Morena tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico. En aquellos momentos, Natacha acompañó a la joven hija de Jorge y le reclamaba su supuesto desinterés y apatía por la joven. De hecho, cuando él había publicado una foto donde mostraba que acompañaba a More durante el proceso, la morocha le reprochó. Esa foto no la sacó él, mira qué lamentable es hasta en eso, él no está con More Real ahí, se la pasaron. Solo llama por teléfono al psiquiátrico Jorge Rial. Nada más. Así que no se coman el verso que le sonríe a Jorgito. Él, por su parte, señaló en todo momento que Haiti y su hermano solo querían aprovecharse de la situación y exponer al adolescente por rating. A Morena casi la matan, le han robado mucha plata y le están haciendo un daño tremendo. Le pido a los hermanos nefastos que se alejen y me dejen a mí encargarme de la recuperación de mi hija, declaró durante una editorial durante su ciclo, haciendo una clara referencia a los hermanitos. Sin importarle, Nati se puso aún más insistente con su versión de los hechos. Obvio que intervino un juzgado porque no te ocupaste personalmente nunca y por eso se lastimó. No más palabras señor. Juez, pues, disparó furiosa. Padre X tweets, lo que le faltaba, ironizó. Y cerró, ni siquiera fue consultada, ni avisada estando sino parla que salía de la clínica directo a un psiquiátrico. Eso es ilegal, porque More es mayor de edad, mínimo deberían haberle hablado, consultado, contado. Lo que sea, mínimo. Y mucho más. Almohadilla vidas siniestras Almohadilla hechos reales.